Tiene que estar en alguna parte. Tiene razón. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El soy artista yo. Soy, yo. soy yo. El Porque artista vos... aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. ser testigo de tu muerte y voy a ser personaje principal esto va a ser muy impresionante